Esto pasa en la tribu no, no necesita Ningún honor el señor Colón ¿no? Están las cartas claro. del al rey de España eh, Primero, además cómo esclavizó, fue el primero que esclavizó Aquí en en, en, en esta América, este, a, lo, a los pueblos originarios, y los hacía trabajar, los asesinatos que cometió contra los pueblos originarios que se levantaron contra eso. Bueno, y a ese le hacemos el monumento en el lugar más preciado, ahí, al lado de la, de la Casa Rosada. Por eso propuse este, que se pusiera ahí a, a Juana Azurduy, que realmente fue una luchadora. ¿Por qué no hay ningún monumento a ninguna mujer acá? ¿No? También será? es una señal y una forma de comprender nuestra sociedad, ¿no? Pero claro, o sea, las mujeres también hicieron este país, no solamente claro. los hombres.